ahora vamos a comparar archivos guardados en distintos formatos pero todos en modo indexado para eso voy a partir de mi archivo gato 3 en RGB el archivo con el que trabajamos en el ejercicio anterior si miramos acá este archivo está guardado en RGB y en formato TIFF. voy a modificar el modo de color y voy a venir acá a decirle indexado voy a aceptar que genere una paleta óptima y le voy a dar convertir muy bien tengo aquí mi archivo con su paleta de colores ahora voy a venir acá archivo exportar como y voy a guardar este archivo en tiff pero en el nombre le voy a agregar indexado exportar voy a exportar sin compresión y sin guardar capas muy bien voy a cerrar este archivo descartando cambios voy a volver a abrir mi archivo gato3 nrgb voy a repetir el proceso Sí, vuelvo a estar entonces en RGB con los tres canales, voy a repetir el proceso de cambiar a modo indexado con la paleta óptima y ahora voy a exportar como y voy a elegir otro formato, voy a elegir PNG que es otro de los formatos que admite modo indexado, acá lo tengo PNG entonces, lo voy a denominar gato3 indexado. Voy a guardar en la misma carpeta como png. En png, nuevamente me va a ofrecer, si quiero guardar la resolución con que está configurado el archivo, la hora de creación, lo voy a dejar. Sabemos que png comprime de modo automático porque comprime sin pérdida. Y le voy a dar exportar muy bien voy a repetir el proceso descarto cambios voy a volver a abrir mi archivo en RGB bien, tengo acá mi archivo en RGB voy a volver a cambiar el modo a indexado con la paleta óptima ¿Sí? lo corroboro acá, perdón, acá que estoy en modo indexado y voy a exportar ahora en otro formato que admite modo indexado, que es GIF. GIF. Exportar. Muy bien. GIF sabemos que eh, comprime también automáticamente porque comprime sin pérdida. Y. No estoy exportando animación, así es que directamente le voy a decir exportar. Muy bien, ahora vamos a comparar los tres archivos desde el sistema operativo. Bien, si ahora revisamos, acá tenemos nuestros tres archivos guardados en PNG, en TIFF y en GIF. Fíjense. Propiedades. Aquí lo vemos, el archivo guardado en PNG pesa 100 KB. El archivo guardado en TIFF pesa 324 KB. Si quieren que revisemos, acá están, 8 BPP la profundidad en bits. En este no revisamos recién, lo hagamos. 8 BPP la profundidad en bits y en GIF, propiedades, si lo revisamos, este pesa 72 KB, es decir, mucho menos que los otros dos. Si vemos en detalles, en este caso también nos dice que la profundidad en bits es de 8 BPP. Si además de eso, nosotros hacemos una visualización de estos archivos, vamos a ver que prácticamente en pantalla no hay diferencia entre ellos los tres se ven con la misma pérdida de nitidez es decir que GIF por haber estado por pesar menos no produce una pérdida menor de información que el resto de los formatos los tres entonces por, los tres formatos PNG TIFF y eh, GIF los tres están permitiendo modo de color indexado, lo que ocurre es que PNG y GIF son formatos cuyo destino es, es el monitor de la computadora, en cambio TIFF es un formato que no está pensado para el monitor de la computadora, entonces en la estrategia de guardado el peso no era algo relevante.